Venezuela avanza hacia una agricultura agroecológica. 95% de los alimentos distribuidos por los CLAP son producidos en Venezuela. Bancoex fomenta la equidad de género en el segundo foro, Rol de la Mujer en el Comercio Exterior. Por último, en nuestro espacio de análisis, contexto económico, importancia de la formación en comercio exterior para diplomáticos. Soy Andrea Mier Iterán y les acompañaré durante esta cápsula informativa, Datos Bancoex. Comenzamos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ordenó crear una ventana especial en la ven -AP como alternativa para recibir de forma inmediata las propuestas realizadas por la juventud venezolana. Creo que llegó el momento de crear una ventana especial de VEN-APP Juventud solo para las denuncias y las propuestas de la juventud. Nace la ven APP Juventud, ministro Jorge Márquez, proceda. Las instrucciones fueron emitidas por el presidente luego de recibir propuestas de los participantes al Congreso Nacional de la Juventud 2023, quienes llamaron a la articulación interministerial para atender las necesidades en materia laboral y de transporte. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, durante el acto de despedida y condecoración al embajador de Vietnam, Dieu duyen instruyó profundizar las alianzas productivas con la República Socialista de Vietnam en las áreas de energía, gas, petroquímica, agricultura, ciencia y tecnología, así como las inversiones comerciales, económicas y de desarrollo compartido. Hoy estamos en mejores condiciones de recibir el conocimiento y la cooperación tecnológica del Vietnam. ...para la producción agrícola de alimentos en Venezuela. Tenemos que avanzar en la cooperación petrolera... ...entre Petro Vignan y PDVSA. Señor Canciller... ...es un empeño... ...desde época de nuestro amado comandante Hugo Chávez... ...llegar a grandes acuerdos... ...llegar a grandes inversiones y lograr la producción de todo el petróleo que necesite Vietnam aquí en la primera reserva de petróleo del mundo, la República Bolivariana de Venezuela. Así que es una orden que doy, señor Canciller. Asúmala de inmediato con el presidente de PDVSA. En ese sentido, el mandatario nacional extendió su mensaje de agradecimiento y admiración a las autoridades de Vietnam y adelantó que pronto estará haciendo una nueva visita al país asiático para firmar acuerdos en el marco de la poderosa alianza productiva y constructiva que existe entre ambas naciones. A propósito del séptimo aniversario de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que el 95% de los alimentos que se distribuyen mediante este programa social son producidos en Venezuela. Puedo decir que del 93% de CLAP importado en el 2016, hemos llegado en el año 2022 al 95% de CLAP producido en Venezuela. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Leal Tellería, reiteró que los CLAP surgieron para mitigar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales en materia alimentaria en la población venezolana. Durante su programa dominical Cultivando Patria, el ministro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierra, Wilmar Castro Soteldo, visitó la finca La Chinazón, ubicada en el municipio Monte Carmelo, en el estado de Trujillo, donde mostró los procesos agrícolas, la producción en láctea con ganadería regenerativa en un espacio libre de agroquímicos. Esta es una práctica agroecológica. Que como decía Marquito, mira, tienen años haciéndola pero que no se publicitaba, era invisible. ¿Por qué? Porque no creíamos que lo del cambio climático era cierto, que era pura habladera de pistola. No, el cambio climático es una realidad. Totalmente de acuerdo. Y, una, y, una, y una, una ayuda, un apoyo, un aporte, es la palabra, que podemos hacer el mundo con la experiencia de China son es esto. Ganadería regenerativa. ganadería regenerativa el ministro Soteldo estuvo acompañado de veterinarios y gerentes de operaciones y servicios de la finca quienes explicaron cómo el manejo agronómico y genético de la unidad les permite alcanzar los mejores estándares de calidad en la producción cárnica y láctea para el pueblo venezolano el Banco de Comercio Exterior Bancoex realizó el segundo foro, Rol de la Mujer en el Comercio Exterior, con la finalidad de promover su empoderamiento económico a través del fortalecimiento de negocios y el impulso a la exportación. La actividad contó con la participación del presidente de Bancoex, economista Guillermo Lara Toro, la diputada María León y un panel de mujeres que dirigen instituciones, centros y empresas de diversos sectores productivos del país, quienes compartieron vivencias y reflexiones acerca del rol de las mujeres en el comercio exterior y el desarrollo económico de Venezuela. El Banco de Comercio Exterior realizó el segundo taller en línea sobre la importancia del comercio exterior en la economía venezolana. Esta actividad se realizó el pasado 14 de marzo gracias al trabajo mancomunado de Bancoex, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Petrogual, en la cual se le brindó a las misiones diplomáticas acreditadas en el exterior información actualizada sobre las exportaciones venezolanas. La capacitación de los diplomáticos es una medida necesaria para mejorar la diplomacia comercial con el fin de incrementar las exportaciones no tradicionales y estar en sintonía con las líneas estratégicas para consolidar el crecimiento económico. Para ello se requiere abrir la oferta exportable a nuevos mercados, papel que cumplen las misiones diplomáticas. Adicionalmente, dentro de la diplomacia comercial existe un componente importante que es la inversión extranjera. En el caso particular de Venezuela se busca atraer capital tanto para las zonas económicas especiales decretadas en julio pasado como para la mejora de sectores estratégicos, lo que contribuiría a las mejoras de la capacitación productiva de nuestro país.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 También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn como ve y en Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.bancoex.gov.ve. Soy Andrea Mier Iterán y esto fue Datos Bancoex.